Bienvenidos a nuestro episodio número 6 de la cuarta temporada de Navegaciones Guiadas. Eh, justo hablábamos hace unos segundos de cuántas temporadas más habrá y quizá si el límite es que tengamos todavía cosas de qué hablar, posiblemente esas temporadas jamás se acaben. Pero bueno... Ajá. Por el momento eh, seguramente estaremos al menos cerrando este año todavía con una temporada más Entonces ahorita que justo estamos acercándonos hacia el final de la cuarta temporada Creo que es interesante también mencionar que sí habrá una quinta Y que estaremos hablando pues, de estos espacios que revisitan al internet viejito Y que tienen otras estéticas y definitivamente otros discursos también Y pues el día de hoy tenemos con nosotras Mimpi, Salazar. Miguel Ángel, Salazar. Hola, hola. <ríe> que nos va a estar, pues, bueno, primero compartiendo un poquito de su chamba y de lo que está haciendo ahora y con quién vamos a navegar. Algo que no es tal cual una pieza que existe en Internet, pero sí se movilizó dentro de Internet y está disponible para descargarse y explorarse, incluso también como en su versión eh, PDF en línea, que es el 3D Additivist Manifiesto, eh, este manifiesto pues es una investigación que llevan a cabo Moreshina Layari y Daniel Burke dentro de una residencia de investigación para ah. el festival de cine, creatividad y arte digital eh, que se lleva a cabo en Berlín desde hace más de 30 años, lo cual me parece una locura. Bien, eh, y pues bueno, justo vamos a estar viendo algunas partes que sí están colocadas en línea, que es tal cual, por ejemplo, el video del manifiesto, y algunos otros fragmentos que son como el resultado de esa investigación, que toman su forma final, como un PDF con modelos 3D, lo cual pareciera una cosa increíblemente extraña, extrema y difícil de lograr, pero aparentemente es una... Eh, es una facilidad, o es una de las cosas que puedes hacer en un PDF y que creo que rara vez se hacen, lo cual me parece extrañísimo. Yo eh, creo que es de las pocas veces que lo vi utilizado. Yo lo he utilizado creo que una sola vez, como muy recientemente, pero aparentemente es como una cosa que estuvo ahí colocada súper sí. sencilla y que solo nadie estaba explorando. Eh, no lo sé, creo que también eso es como una conversación... Muy interesante de qué tantas de estas herramientas que usamos realmente conocemos cuáles son sus posibilidades y creo que bueno más bien ahí mucho de tu trabajo está colocado en ese mismo discurso entonces pues igual estaría eh, bueno empezar por ahí cuéntanos Wimpy qué haces qué te interesa cómo ha sido tu trayecto en el mundo digital no digital <risa> pues este yo soy artista visual empecé ya desde hace muchos años yo creo que unos 11 años, y desde un inicio como que mi interés siempre fue a través de la tecnología y a través de, de los medios digitales, pero siempre con una exploración hacia cómo materializar estas cosas que yo veía digitalmente, ¿no? Como desde páginas de internet. Cualquier cosa que yo viera, como que trataba de, de, de, de materializarla, y empieza como desde lo más sencillo, que siempre fue como dibujar, como literal calcar cosas, como que siempre ese fue el, el inicio de la exploración, pero sentía que había aún, aún más, más por explorar. Digo, este Additive Scoopbook es un gran ejemplo de hacia dónde podría ir esa materialización de las cosas. Y de ahí he estado navegando un poco entre lo digital y lo físico y como qué se pierde, qué se gana a través de estos, de estos procesos. Y también cuestionar por qué lo estamos haciendo bastante, ¿no? Como por qué estamos digitalizando todo a nuestro paso, o por qué estamos tratando de materializar todo lo que encontramos en Internet. Y creo que por ahí va la exploración. Recientemente, los últimos años... He trabajado más con Carlos Iván Hernández, como un, un dúo colectivo de artistas. Entonces con él hemos explorado también mucho estas, estos pasos también a, de materializar las cosas y mitificaciones de, de ciertos aspectos, de la paleontología, de la historia en general, y pues más o menos por ahí voy ahorita. Creo que justo esa conversación en torno a la materialización de ciertos procesos digitales, pues es algo que quizá todavía no, que más bien hasta este punto creo que no habíamos abordado, Kaneki y yo, dentro de estas navegaciones, porque estábamos muy colocadas en eh, cómo el internet eh, pues permite ciertas estéticas o ciertas posibilidades pues, de distribución, ¿no? incluso discursivas, de colaboración y demás, pero la realidad también es que hay como todo un espectro que pareciera de repente muy obvio, ¿no? Como de querer sacar al internet de la pantalla, ¿no? Esa es como una frase que creo que escuchamos mucho, ¿no? Al menos yo los últimos años es algo como que siempre está presente, ¿no? Esta cosa como de, ¿y cómo presentamos esto en un espacio físico? ¿Cómo sacamos al internet de la pantalla, no? Y de repente pues son cosas que, digamos, a mí, eh, pues como provocación me parece un poco absurda, ¿no? O sea, como que si habita en el Internet, ¿por qué habríamos de sacarlo del Internet, ¿no? Pero al mismo tiempo hay muchos procesos que sí piden esa rematerialización para poder, digamos, tener otro tipo de conversaciones o para poder permitir otro tipo de discursos. Y creo que de alguna manera justo este eh, 3D Additivist eh, Cookbook, ¿no? Que justo viene con un manifiesto, eh, pues está apuntando hacia allá, ¿no? O sea, ¿por qué? materializar o por qué sacar de la pantalla, en este caso, una serie de objetos 3D, eh, que además vale la pena decir que este fue un manifiesto y un proyecto que se llevó a cabo. pues Yo creo que cuando estaba todo este boom de la impresión 3D, ¿no? O sea, como este boom de en el futuro cercano todas vamos a tener una impresora 3D en casa y vamos a poder olvidarnos, ¿no? Como de eh, un montón de servicios que materializarían Ciertos objetos o ciertos procesos digitales por nosotras. Evidentemente eso no ha sucedido y evidentemente también tiene muchas complicaciones. Eh, bueno, claro, de accesibilidad, pero también pues del uso de los materiales que están detrás de la impresión 3D. ¿no? Que es toda una conversación también dentro de este manifiesto. Y creo que es muy importante ¿Eh? revisitar lo de la impresión 3D porque aún hay varios de nosotros como que allá afuera que seguimos acudiendo a, a la impresión 3D, pero también, de la otra manera, también hay una cosa que va de, de ambos lados, ¿no? ¿Por qué estamos digitalizando todo cuando claro. pertenece al mundo físico, cuando, o sea, debería de estar acá? Claro. ¿Cuál es? Porque todo tratamos de sacar en internet y a lo mejor no todo debería de salir, pero a lo mejor tampoco todo debería de entrar, ¿no? Claro. ¿Cuál fue tu primer acercamiento con este manifiesto, Caneca? Bueno, eh, creo que a mí me sorprendió mucho cuando la vi por primera vez Por el hecho que resalta Dorín O sea, bueno, eh, por el hecho de ver un PDF que tiene objetos 3D incrustados ¿no? Eh, ahorita podemos hablar de eso Pero a mí me gusta mucho la introducción del texto Después viene el manifiesto, podemos hablar un poco más del manifiesto Pero creo que la introducción O sea, bueno, a mí me pareció solamente Primero me parece uno de los PDFs más bellos que yo he visto diseñados y este diseño como que tiene incluso los puntitos para que lo engargoles o para que le pongas tu, no sé, tu metal para que lo hagas una carpeta. Eh, me gusta mucho varias de las ideas que tiene el propio, la propia introducción. Por ejemplo, aditivismo es el término que ellos generan, un término que ellos, eh, ¿cómo se llama? Llaman para, juntando la palabra aditivo y activismo. Entonces ya, ya para empezar hay como una idea política bastante fuerte y después viene lo de lo que es bien interesante que ahorita estaban hablando, lo de la receta. O sea, si sí es un cookbook. Y ellos mismos dicen que, que para ellos es importante la tradición de la receta, no aquello que, que es un modo primario para hacer, entender, compartir o revisitar cosas posibles. Están pensando también... El hecho de, de que lo saquen como un PDF y no una página web, ellos lo dicen porque es más fácil La página web, no se podría ver, o el gobierno no la deja entrar. Entonces que ellos piensan que un poco con esta tradición del fanzine y de estos manifiestos que se imprimían en, en Xerox, eh, hacer un, un PDF por PDF, no sé, como una perspectiva de networking y de conectividad. Y creo que al menos como en esta idea de la receta también, pues es como uno de los ejemplos más básicos de lo que es un algoritmo, ¿no? O sea, una, un algoritmo es una receta, ¿no? Es también una coreografía, es también, o sea, en realidad cualquier serie de instrucciones que tienen como objetivo final el desarrollo de algo muy concreto, ¿no? Ya sea que ese desarrollo eh, apunte hacia un platillo, a una bebida, ¿no? A otro tipo de gesto cultural también, ¿no? Pero creo que el hecho de que estén aquí planteándolo desde ese espacio, digo, quizá no está colocado necesariamente en la introducción o en el desarrollo del proyecto, pero eh, pues sí está como muy presente también en, no sé, supongo que la relación que tienen como con el espacio físico, ¿No? el poder llevar esto sí a un PDF, pero también a algo que pudiera existir en la versión que se imprime, eh, también algo que se puede llevar, por ejemplo, a un espacio, eh, pues, de no solamente la impresión de, pues digamos, el PDF como tal, sino de los objetos que están contenidos ahí dentro, y pues un poco creo que ese puede ser como un gran punto de partida para empezar a compartir la pantalla. Ok. Ahí está más. Y también tiene mucho, a mí me encanta como que sea, que tenga que ver con la cocina y que tenga que ver con absolutamente otra cosa que generalmente no no los, no los emparejarías. Claro. Pero tiene todo el sentido. A la hora de cocinar también haces un, un despliegue sí. de otras habilidades. O sea, yo siento que tiene... Y también lo que decía Canek sobre lo del Xerox y sobre la cómo se re, cómo se reparte esto, cómo se, cómo se va distribuyendo de una manera un poco más como piratería, como copias y como estarlo dando. Ellos también creo que tenían esa idea y de que, yo creo que también tenían la idea de que fuera creciendo más y más y más interminablemente. No creo que pasó, pero sí. Se intentó. Se intentó. Y posiblemente también eso es algo que pasa, no sé, o sea, regresando también un poco como a episodios anteriores que habíamos justo navegado el eh, Cyber Feminism Index, ¿no? Que decíamos que en un inicio, como en un proyecto de esta naturaleza, que su arranque es muy colaborativo y es muy de búsquedas colectivas, regularmente, vaya, si está bien colocado, obviamente, ¿no? Alcanza como ese primer boom, ¿no? Esa primera ola de gente que... Pues está trabajando y pensando cosas similares y que comparte, ¿no? Dentro de estos espacios que se abren para poder tener esas pláticas. Pero al mismo tiempo se vuelve una, eh, no sé, como que también creo que es un poco el sueño de muchos proyectos que habitan Internet, ¿no? Como que sí. solito se va a echar a andar y solito va a seguir creando y, se, y solito la gente va a seguir como compartiendo y activando, ¿no? Y con eso, pues de alguna manera se va a convertir en una bola de nieve que eventualmente sea. ¿no? pues mucho mayor a eso que se proponía inicialmente. Pero la verdad es que yo creo que rarísima vez pasa eso, y creo que en este proyecto, si bien igual que con el Cyber Feminism Index, que aún no vemos ese declive, pues, porque es muy nuevo, o sea, sigue siendo una cosa en la que se sigue sumando y sumando y sumando, aquí sí llegó un momento en el que incluso creo que este primer cierre, o esto que ellos consideraban un primer cierre, de hecho reveló como una especie de cierre total o... O sea, no punto final al proyecto, pero sí un cierre de la investigación de un episodio histórico en el cual esta conversación se estaba teniendo de una forma súper ferviente, pero que se fue diluyendo también como, pues otro uso de tecnologías también, ¿no? O sea, como que creo que en su momento el hype era, ¿no? Justo la impresión 3D, y de repente, pues el hype se volvió el Big Data, y de repente el hype se volvió Inteligencia Artificial, y ahora el hype son los NFTs, ¿No? O sea, como que siempre hay como ese giro de, pues sí, la palabra o el concepto o el elemento del momento. Y creo que cuando esto nace justo es cuando el hype está colocado en la impresión 3D. Eh, sí, no sé. Y también creo que, al menos a mí, en mi trabajo también nos marcó, yo supongo que a varios, obvio, como también una estética de lo líquido de estos objetos viviendo en un mar de información y todo esto que ahora suena cliché, pero en ese momento creo que estuvo muy, muy, muy chido. Justo aquí, bueno, dentro de la introducción, ¿no? Dice que eh, en el 2015 es cuando lanzan este manifiesto. Okay, me estoy tragando. Y pues bueno, dentro del 2015 es cuando hacen esa, eh, pues digamos, llamada a la acción que surge de hecho con ese manifiesto y que se convierte en una exploración que llevan pues a lo largo de un año y que de ahí pues siguen como navegando otro tipo de propuestas hacia pues qué es, cómo es, qué significa, ¿no? Porque al final pues es un trabajo también colaborativo en el cual particularmente Moreshina Layari pues sí sigue incluso ahora un camino en el cual la impresión 3D sí le permite hablar de estos saltos o estos intercambios de información que están colocados tanto en un espacio digital como en un espacio físico y que sí responden a por qué a la hora de materializar o digitalizar ciertos elementos, ¿no? Eh, pues se logra, un, no sé, como en, en su caso una extensión de pues, lo que está proponiendo ¿no? Como obra central, y también no, me, algo me gusta que, que... a mí, de... Digo. a ver, tú, perdón, perdón. Ah, bueno, que, que está, o sea, que creo que son muy conscientes con el origen en el propio manifiesto, y a mí me gustó mucho eso de, de, de este esplendor que ha es sido enriquecido por una nueva forma de belleza, ¿no? Crap, people and Entritus. Y un poco porque siento que, que en gran parte este madi, eh, tidi, aditivismo manifiesto, podríamos meterlo como, o sea, como estéticamente y como la forma con la cual es estos materiales están presentados y, y estéticamente se ven, a mí me recuerda mucho pues, a las Islas de Plástico del, de los Mares. ¿no? A esta colección rara de, de pedazos plásticos y de texturas plásticas de diferentes colores y de diferentes trayectos Históricos. <ríe> Antropocénica catástrofe. O fácil, unas 5 horas, porque son como 300 páginas. Siento que estaría bueno justo ver ese video. Ah. Está por acá. Igual estaría bueno verlo sin audio. En realidad el audio, pues, es justo como el, el, manifiesto, el manifiesto, pues. Pero... Pues justo creo que está bueno como reconocer de esto de lo que estábamos platicando, ¿no? Hace un momento como de, pues el tipo de estéticas que pues se colocan en esta así como producción visual que, o sea, sí definitivamente al menos hacia el 2015 alimentó completamente, pues no sé, como todo un cúmulo de producción o ¿no? todo un cúmulo como de exploración en lo digital, sobre todo lo que tenía que ver con 3D y animación y video, ¿no? O sé, sea, como que incluso no la voz del video pues es como esta voz robótica. ¿No? O sea, bueno, vamos a escucharlo un poco. The great plastic tendrils like serpents with pixelated breath for a revolution that runs on disposable armaments es más deseable que los contensos de Edward Snowden's briefcase, más brevísimo que la serie de la Unión Europea de Legislativa. No hay nada que nuestra infatuada raza desee. Creo que o sea, este rollo, ¿no? Como de la voz robótica, ¿no? O sea, como que casi, casi hay como toda una producción que es tal cual, 3D, ¿no? Con un texto de voz en off, con una voz robótica que está haciendo como una narrativa ficcionada de lo que sea que estemos observando, que puede o no corresponder directamente a lo que estamos escuchando, ¿no? Entonces, siento que sí, este es un poco el pico más alto de esa uh -huh. producción. Obviamente es una pieza de video súper bien hecha, ¿no? Y súper interesante en todo lo que propone como manifiesto. Pero también creo que revela toda esa producción de un momento específico que ya era bastante más transversal, como a una producción local, no, Que creo que también es una cosa interesante a plantear dentro de esa idea del aditivismo, porque ahorita que entremos a ver eh, con detalle los, eh, los proyectos, bueno, algunos de los proyectos, porque como decía Kanek, son 300 páginas, o sea, no, no, no, humano que nos dé revisar todo nos vamos a dar cuenta que son proyectos que son, o que vienen de diferentes partes del mundo. O sea, esta sí es de hecho una conversación que se estaba extendiendo de una forma bastante más transversal y que no le correspondía exclusivamente como a un área de investigación en Europa o en Estados Unidos, ¿no? O sea, como que más bien sí logra, no sé si necesariamente a través de Internet, pero sí logra expandirse o ampliarse de una manera bastante más horizontal como creadores, ustedes cómo vivieron esa, no sé, esa ola de 3D con voz voice, en con voice off, eh, robótica. Digo yo sin pena, yo tengo dos piezas muy similares a esto, o sea, tampoco es como que, a mí no me da pena decirlo, pero sí es mucho de la influencia de este tipo de videos que llegaron a mí en esa época, y también... Como que algo que, que, que me conflictó mucho es cómo yo poder hacer algo con mi computadora o con mi internet o con mi procesador. Algo que se pareciera a esto, ¿no? Y como que ahí fue donde yo también empecé a partir como, bueno, pues no. O sea, se tiene que ver diferente porque yo estoy en otra parte del mundo con otras herramientas, con otro tipo de acceso a diferentes cosas, ¿no? Y sentí que en ese momento... Todo lo que estaba haciendo, o lo que seguía haciendo era como, pues estoy dando más material de otra parte del mundo, de varios que estamos pensando o estamos preguntándonos las mismas cosas, ¿no? Nada más que de distinta manera y se va a archivar algún día en, en nuestro inconsciente colectivo y va a empezar a verse cómo se fue evolucionando en México o más específicamente en esta ciudad, de, de donde yo estoy, ¿sabes? Tú, Canek. Tiene que ver mucho con, con el modelado 3D, entonces yo pocas veces he hecho ello, pero a mí me gusta mucho toda esta, bueno, no sé, este cookbook tiene todo, todo lo que me gusta de, de ciencia ficción, de teoría trans. El, el cuerpo humano es un medio biológico. Y que la tecnología, bueno, que entonces que las tecnologías digitales y que las tecnologías plásticas solamente serían un modo como eh, momentáneo de producción o de transformación del mundo. Y creo que tiene un potencial utópico este pues este manifiesto bien, bien interesante, porque más creo que son muy conscientes de lo que están haciendo y creo que también están muy conscientes de no querer repetir lo que está en el mundo. Y también las piezas son rarísimas, o sea, por ejemplo, hay, eh, ¿cómo se llama? 2Ds inimprimibles, o, o pedazos que ya no son estrictamente tan 3D, pero bueno, ahorita los podemos ir, seguir observando. Pero en todo caso, eh, Miguel Ángel, a mí me interesa mucho aquello de la receta, porque bueno, tú produces mucho en 3D y tienes esta cuestión de que, pues al fin y al cabo la, máquina, o la impresora 3D en estos momentos tenía esta visión súper utópica, ¿no? De que Chance nos puede imprimir comida, nos podría imprimir pedazos humanos, nos podría... Y, no sé, como todas estas cualidades, hacer cerámica con impresoras 3D, todas estas cualidades que, que la impresión 3D contemporánea empieza a prever. Y me gusta mucho también lo de la receta. Porque en cierta manera también me recuerda mucho al molde, ¿no? Uno normalmente moldeaba las cosas y en, un, en una impresión a 3D el molde es digital, ¿no es así? El, el modelo, pues, pero yo creo que también el, el, como la pelea o la, la, el cuestionamiento hacia la impresión 3D es también porque muchos lo empezamos a usar, y me incluyo obviamente gratuitamente como pues era lo que existía y queríamos este, investigar hasta dónde podíamos llegar pero por ejemplo ella, ella lo hace perfecto, o sea como sigue imprimiendo en 3D pero sigue levantando cuestionamientos muy válidos del colonialismo, de varias cosas que ella tiene específicamente por su lugar de origen por su todo y creo que no, no es que los medios estén mal o no creo que la impresión 3D sea mal vista. Podríamos seguir imprimiendo, nada más tienes que saber qué estás diciendo con ello o por qué estás utilizando esos materiales o ese discurso que estás usando para imprimir. Y creo que ellos lo pusieron muy, muy en, en la mira porque también tienen uno donde es como hay que aceptar los errores de la impresión 3D hay que aceptar que viene con estos hilos, con estas capas, como que esa es la, la estética que te presenta la impresión 3D, no hay que ocultarla, no hay que hacer que parezca que es como cerámica, o que parezca que es otra cosa, o sea, como hay que, afro, hay que como aceptarlo y hay que abrazar esas posibilidades que tiene la impresión 3D, ¿no? Y es un poco lo dicen en el manifiesto, ahí como partes uh -huh. del manifiesto que a mí me gustan mucho, por ejemplo... Eh, justamente eso, ¿no? Como aceptar los errores. Incluso hablan de, de cómo hackear las, impresor y las impresoras y las, creo que es el punto nueve, um, ¿no? Y entre las cosas que ponen es como introducir glitches, errores, pero sobre todo me gusta que es avoid, eh, ¿cómo se llama? Circunvenir las protecciones de derechos de autor o no utilizar derechos de autor. Y, y luego, por ejemplo, también tienen esto, ¿no? Métodos de reclamar y reciclar plástico, lo cual creo que, o sea, no sé qué tan fácil sea, yo no tengo la menor idea de cómo se procesa un plástico para poder hacer impresión 3D, y no sé si sea fácil reclamarlo del océano o del basurero, ¿no? Pero creo que la propia idea de decirlo es como bien interesante. Eh, yo creo que ahí, o sea, por ejemplo... Aquí seguimos viendo el manifiesto, ¿no? Es un video que dura más o menos 10 minutos en donde están esta llamada a la acción, ¿no? Esta convocatoria abierta y que están justamente nombrando el tipo de elementos que quieren que les envíes para después todo esto configurarlo en lo que veremos ahora con eh, pues este eh, 3D Additivist Cookbook, ¿no? Y pues es que evidentemente hay cosas aquí que no existen en un plano de realidad. Eh, ¿cómo decirlo?, de realidad tecnológica, ¿no? O sea, ahí está hablando, por ejemplo, ¿no?, de llamamos a, a todos a que, a aquellos que están trabajando eh, para producir drogas, para producir órganos eh, humanos, para producir eh, nuevos dioses o partes de dioses, ¿no? para redescubrir, o sea, están hablando, bueno, aquí, ¿no?, o sea, el que viene aquí abajo, o sea, todos estos componentes... Eh, pues que podríamos decir que solamente se han nombrado en, la, en su mayoría desde un espacio de la ficción, ¿no? Incluso la parte en la que hablan de que queremos también recibir textos, hablan, ¿no? O sea, de que queremos recibir textos del antropoceno, del cutuluceno y del plasticeno, ¿no? Entonces, pues es un poco también ese juego de, pues esto que se ha nombrado como cutuluceno y plasticeno, pues es evidentemente una cosa que no existe como escenario común hoy. O sea, el antropoceno, por supuesto, pero, ¿no? O sé sea, estas otras dos caras, pues sí tienen más bien como este esquema de declararlas en la existencia a la hora de nombrarlas. Y creo que eso es bien poderoso precisamente de este... pues de, del resultado de este llamado a la acción. ¿no? Eh, pues justo, ¿no? O sea, aquí estábamos hace rato viendo... Cómo regresan a ese manifiesto, ¿no? En donde escriben pues, todo esto que vimos en el video, ¿no? En su titulado, ¿no? que habla de que el aditivismo nos puede emancipar y también nos va a erradicar, ¿no? Esa es una cosa que a mí se me hace muy fuerte. Eh, uh -huh. Cómo se habla también de que este aditivismo será instrumental en acelerar eh, la, el encuentro con este... Eh, exterior radical, ¿no? O esto que está fuera y que radicalmente se va a integrar a nuestras vidas. Y de nuevo, ¿no? Tiene que ver, claro, con esta contaminación, con estas islas de plástico, ¿no? Y con un montón de diferentes conversaciones en torno a cambio climático. O sea, enunciar al cusuluceno o enunciar al plasticeno tiene que ver con eso. Es decir, aquí hay, eh, si bien hay un juego lúdico, como de ficción, o como de acercarnos a un discurso de vamos a nombrar esto que sabemos que eventualmente sucederá, también es un gesto bien distópico el colocar un poco ¿no? esta idea de que si bien están llamando a todas estas acciones o de todos estos proyectos que buscan utilizar a esta impresión 3D como para erradicar o como para producir Cierta cantidad de cosas, ¿no? En diferentes planos artísticos o no, creo que eso es importante uh -huh. nombrarlo, o sea, no están buscando solamente piezas que se asuman como piezas de arte, ni siquiera como producción creativa, o sea, sí hay varias que de hecho son prototipos de investigación de gente que está trabajando eh, pues con diferentes materiales entre ellos de impresión 3D, ¿no? Y que a lo mejor dos o tres años después, de hecho, sí vimos aparecer en un plano bastante sí. más real, eso, bueno, es una locura, ¿no? De nuevo, re revisitando solo lo que ellos están pidiendo en esta convocatoria eh, Bueno, hablan de que eh, están pidiendo o están buscando Pues una cantidad innumerable de formas de repensar el manifiesto aditivista O los posibles manifiestos aditivistas Especulaciones artísticas sobre la materia y su destino digital Que es lo que hablábamos un poco al inicio textos sobre el cutuluceno, el antropoceno y el plasticeno, diseños, eh, planos e instrucciones para imprimir, y ahí viene toda esta lista increíble y súper loca, ¿no? De herramientas para espionaje industrial, herramientas para eh, la autodefensa en contra de un asalto armado, eh, herramientas para ocultarte... Es que toda esta lista es bien interesante por dos puntos. Primero porque está esta, estas armas que están esta, haciendo en Estados Unidos con impresoras eh, plásticas, entonces que son reconocibles para, no sé, para un detector de metal en un aeropuerto, pero esas mismas modelos pueden ser utilizados para, vaya, para utilizar cosas que están en copyright y que no puedes tener acceso, ¿no? Como por ejemplo los laboratorios médicos podrían estar imprimiendo las refracciones que necesitan si tienen los planos y los blueprints de ¿no? Y los diseños para llevar a cabo esa impresión. Es bien interesante porque creo que nos abre, o sea, nos abre esta posibilidad de que Chances y si todo estuviera fácil de obtener en una impresora 3D, podríamos nosotros hacer nuestras máquinas. Y ahí está como esta sin es convenir el copyright que me gusta mucho de esta idea de la, del manifiesto. Que justo esa es la idea también, o sea, el compartir esas herramientas en diseño, planos e instrucciones, y, o instrucciones para poder llevarlas a una impresión 3D, ¿no? Y que de nuevo, tampoco está jugando como con una cosa moralina, ¿no? De vamos a, no sé, resolver todos los problemas del mundo. Que creo que ese es el gran, gran conflicto de integrar un montón de estas como no sé, como tecnologías que aparentemente vienen a erradicar todos los males, ¿no? O sea, que es súper común, de nuevo, las hemos visto todo el tiempo, ¿no? O sea, como la impresión 3D va a acabar con, eh, no sé, o sea, la guerra, el hambre, la inaccesibilidad a ciertos recursos, igual que se nos postuló que la inteligencia artificial lo haría, o sí. que ¿no? el Big Data nos ayudaría a erradicar, o que el Internet nos ayudaría a erradicar, o sea, y sigue siendo un poco esta cosa como de vamos a cambiar el mundo para bien, ¿no? Y por supuesto que como bandera es súper interesante y súper importante. Y creo que justo el hecho de que ellos no están colocándose ahí me parece pues, muy brutal porque es muy brutalmente honesto en sí mismo, ¿no? O sea, sí. aquí cuando dicen estamos buscando también eh, dispositivos de tortura, instrumentos de castidad y eh, instrumentos para llevar a alguien a la locura, ¿no? Aparte creo ah. que tiene un toque como de pues como de grupo de choque, como, como de causar más caos y como cuestionamientos con la introducción de la impresión 3D, ¿no? También es como lo de que decías tú, Canek, sobre las pistolas, que puedes, este, las armas que puedes imprimir. También quien las soltó y soltó los blueprints era con eso como también de dar como este pitazo de, a ver, gente, no es un juguete tampoco, no es como, se pueden hacer muchas otras cosas, como hay que ver la tecnología y hay que avanzar juntos, como hay que, hay que invertirle al, al conocimiento detrás de eso, no nada más como, ah, mira, imprimí mi plato, ¿no? Que es parte de, pero pues también es como, hay muchísimas más cosas detrás de, que, que pueden ser también... Muy o sea, usadas en contra también. Claro, y que creo que eso es lo que evidencia, ¿no? Como toda esta llamada a la acción, que además, de nuevo, son muchísimos, ¿no? O sea, métodos para reclamar y reciclar el plástico, eh, ¿no? O sea, métodos aditivistas y, bueno, a lo que le llaman aquí delation, delationists, ¿no? Como para eliminar o crear métodos eh, para poder acercarte a producir un cuerpo andrógeno incluyendo ¿no? pieles, ¿no? exoesqueletos, eh, órganos sexuales interespecies, sí, lo ¿no? que es una sí, cosa es así que, como... que Ahí, de... ahí me recuerda a esta exposición de los Janet, ¿no? De, de usar los ¿no? de, de <risa> Siempre, por siempre. Eh, pues no sé si deberíamos empezar a ver alguna de los... <risa> de Esto los... va a ser complejo. Porque bueno, son muchísimas, <risa> son entonces... Muchas. A ver, no sé si, si Miguel Ángel tenga aquí una favorita había, que quiera ver. Había uno por ahí que sí me encantaba, sobre la impresión 3D, sobre uh, bajo, el 3D Print Simulator. Este de Alan Warburton, que además es un artistazo. Sí, sí, sí, ese, ese era uno de los, que, de los que hablábamos hace ratito. Un poco lo gracioso del, de este PDF es que, justamente lo habrán en un principio, ahorita lo vamos a ver. Eh, este PDF tiene incrustado los, muchos modelos 3D. No sé si esta tenga un modelo incrustado, pero es interesante que solamente Adobe te lo permite. Si tú abres este tipo de PDFs en algún otro lector, los 3D no son visibles. Y un, es un... Poco este llamado raro, porque creo que solamente Adobe te permite correr este tipo de PDFs interactivos. Nosotros en el Centro de Cultura Digital tenemos un libro que tiene videos, por ejemplo, incrustados. Y la persona que los hizo es un poco un experto en, en hacer PDFs eh, radicales. Y ahorita, hoy, hoy por hoy, puedes hacer esto como sin, sin tanto problema si tienes la licencia de Adobe. Solo si la tienes, porque en la versión free no te deja... Meter este tipo de archivos. No, eso es un poco que contradice la versión original del manifiesto, ¿no? Que dice oh, bueno. que quieren hacerlo que todo el mundo lo pueda correr y ya necesita de todas maneras un software licenciado bastante específico. Pero también con Moreshin eh, he escuchado algunas de sus entrevistas y creo que ella es consciente de eso, ¿no? Sí. También como de sé que mis modelos, sé que preservar la memoria y todo esto que habla, como que también dice, no es para todos, o sea, como que se dio cuenta en el proceso como de la impresora 3D no va a llegar a todos los hogares, solo hay específicos, o sea, como bajar un modelo de un giga o bajar un modelo de más de 500 megas, no es para todos, pues y no es como con tu velocidad y acceso al internet que tienes, Definitivamente no te vas a poner a recordar al King tal porque o sea no, no llega. Y ella se dio mucha cuenta que ni siquiera en, de donde ella hablaba se podía bajar. Entonces yo creo que sí el, lo el, tenían consciente también. Creo, al punto de lo que tienen con, consciente que tú podías, bueno, puedes basca, bajar todos los archivos, todos los objetos 3D, ¿no? Por separado bueno, en un torrent Sí. Entonces, sí. si no puedes abrir el PDF interactivo, digamos, eh, puedes bajar a los, no sé, las, <ríe> los objetos y verlos. ¿Qué? Ahora, y... de nuevo, no todos son objetos, creo que este no. justo uh -huh. es interesante que no es un objeto, ¿no? Pues cuéntanos, güey, ¿qué estamos viendo acá? A mí lo que me gusta mucho también es como justo esta, este artista habla sobre cómo tenemos que afrontar que la impresión 3D no te va a salir lisa, o sea, como para servir esta tetera, esta vasija, no te va a salir lisa como la vida, como los tienes como predeterminado en tu vida, ¿no? Como que tienes que aceptar que va a tener todas estas como líneas y que se va a ver feo, como... Que no se va, más bien que no se va a ver como tú quieres que se vea, es lo que es y así funciona y tienes que vivir con eso, por eso es tiene es. esos detalles de, como de, esto es lo que es, pues. Y es justo más bien una textura, Ajá. O sea, es una textura que se le incrusta a cualquier objeto 3D. Él lo habla como ruido o como estrías, un poco como, eso es lo que él pone ahí como abajo me encanta cómo empieza, ¿no? Que dice la impresión en 3D consume mucho tiempo, es compleja y es cara, ¿no? Así Ajá, empieza. Sí. ¿sí? ¿No? El, la labor humana involucrada para asegurarte que una impresión es exitosa puede ser en muchos casos eh, pues demasiado cara, ¿no? O sea, salirse de ese control y por lo tanto, pues el objeto final puede ser eh, pues, no no el ideal o no lo que esperabas, ¿no? Eh, frágil, distorsionado, estructuralmente inestable. Entonces, pues este simulador de impresión en 3D reclama, eh, pues un poco como esa naturaleza de la impresión en sí misma y la revirtualiza, ¿no? Al hacerlo, lo que hace es reevaluar el problema de la impresión 3D que se supone o los problemas que se supone que resuelve la impresión 3D, ¿no? Como un eh, medio inmaterial puede participar en una eh, Economía tradicionalmente materialista ¿no? Entonces, es decir, aquí es esta cosa como de Es justamente una textura que tú descargas O bueno, que está dentro uh -huh. de este torrent Que es esta textura de aquí Que le incrustas un objeto digital Para que viva en lo digital Emulando eso, digamos, como el resultado final del, De si esto se va a imprimir Es que muy probablemente termine viéndose de esta manera Y se me hace muy loco justo porque Digo, pensándolo desde la arquitectura siempre ha habido una, El fetichismo. Pues, una conversación peculiar sobre qué tan éticamente correcto es vender eh, como producto final o como un acercamiento a un producto final, un render cuando ese render jamás va a poder tener el acabado que va a tener el material de construcción, porque no existe, porque ese material digital no se va a ver, o sea, si por más que le ponga piedrita y por más que le ponga sí. la textura, eso que estoy viendo, ¿no? Y que le voy a vender a mi cliente y que potencialmente en la cabeza de mi cliente va a ser el acabado que va a tener en la realidad, pues no es asequible, ¿no? O sea, es un material distinto, entonces... Como que justo creo que aquí Alan lo que hace es regresar esa cosa como de... Este de hecho es el material final, y en lugar de querer emular el material digital uh -huh. en lo físico, ¿no? en lo impreso, en este caso, vamos a emular lo impreso en el material digital. Para que podamos tener mucho más cercanía con la realidad de cómo se va a ver esta textura impresa. Y no sé, Creo que habla uh -huh. sobre un tema que nos sigue pasando a todos los artistas, es como... Este, esta y que no hemos, yo, yo siento que muchos no han podido como, como aceptar que es como este problema de así quiero que se vea mi pieza y así salió en realidad, ¿no? Y es como esto y sobre todo nos pasa mucho a los digitales porque es como claro, a ya hice el render, ya hice esto, se va a ver increíble, pero luego son cosas imposibles o, o, sea, o, o al menos muy costosas de hacer en físico. Porque pues si ya le pusiste un, una textura dorada, pues, o sea, amigo, tienes que hacerlo en oro, bien pulido, o lo tienes que pintar increíblemente bien. Y él habla mucho de esto, ¿no? Como de cómo, como que le metimos demasiada presión a la impresión 3D y dijimos, como esta es la solución de todos nuestros problemas y no es, o sea, no sale como queremos. Y, en, y, y específicamente trabajar con impresión 3D es lijar, este, es este, sellar, es antes de que pueda ser utilizable, ¿no? Claro. A ver, vayamos de regreso a nuestro índice, que como pueden ver, esto es extenso, muy mm. extenso. Para visitar a lo mejor ahora sí una pieza que sea. 3D, Descargable. Eh, para ver justo, ¿no? Cómo está este movimiento del mismo... ¿Podría ser la de Daniel Rook? Uh -huh. ¿Qué es Becoming Horror in the Plasticine? Ajá. Uy, además es preciosa esta hoja. Bueno, Como decía Connect también es como de los PDFs Mejor diseñados es que he muy visto hermoso, también sí. A verdad. mí me da mucha envidia Que es muy bello Los tags del lado derecho Tu información del artista del lado izquierdo hasta arriba Las letras, oh, la bien. combinación de tipografías Todo es muy, muy bello Es, Sí, es un gran, gran trabajo Sí Bueno, esta es una pieza Justo de Daniel Rurke Que se llama Becoming Horror in the Plasticine Y tiene el texto... El plasticeno es una acción que se está llevando a cabo por sí misma. Una ola moldeando los sustratos que la, que la sostienen. Que la sostiene. ¿no? Mientras se estrella en contra de sus propias defensas. Se estampa. <risa> estampa. Crash. Boom. Y así. <risa> y bueno, Daniel Burke gran parte de su investigación, es una investigación súper densa, académica, muy choncha, a mí la verdad es que me gusta mucho cómo escribe, uh -huh. eh, pero también es un texto bastante pesado, ¿no? Que eh, pues lleva no como a la producción o al pensamiento de esta idea de los hiperobjetos, uh -huh. eh, de estos objetos que tienen de cierta manera vida propia, ¿no? Oh. Ajá, y, y también está como buscando a partir de estas teorías como post-humanistas, ¿no? Como la relación entre el humano, el mundo y, y el plástico. Por ahí dice, ¿no? El, el horror, el horror de los, del plasticeno es uno imposible para escapar. Está hasta el final del párrafo, uh, del párrafo que empieza con Today. En la primera página, en la segunda página. Y además creo que escogí una pieza que no tiene objetos, no sé por qué. Ahí está, ¿no? Y dice al final el, es que el horror del plasticiano es uno imposible de escapar. Porque, ¿cómo se llama? Eh, ata a los humanos y a las criaturas. En formas que, que son Excel. demasiado grandes para, o bueno, demasiado excesivas para... Meterlas dentro de un nosotros Está muy loco un provisional Sí, el horror del plasticeno es imposible de escapar Porque nos ata a los humanos y todas de maneras Que exceden provisionalmente el título de nosotros ¡Wow! Bueno, sí, Daniel Rubik siendo... Sí, ¿no? Daniel Rubik <risa> que parar como media hora para... Sí, no, o sea, lo que me gusta también de estos textos es que son muy breves, o sea, son ensayos así muy a la yugular, la verdad. Bueno, Daniel Rourke siempre es muy a la yugular, pero en general creo que los textos son muy así, eh, son muy contundentes, o sea, no, no están dando, o sea, no le dan rodeos a nada, ¿no? O sea, son casi statements en sí solos. Sí, así. sí, sí, completamente. O sea, este es así como, ahí te van dos cuartillas que te van a durar tres meses revisitar y revisitar, porque esto es una cosa demasiado densa, ¿no? Yo creo que, bueno, por ahí hay una pieza, hay que también mencionar que, de nuevo, ¿no? Hay muchas piezas de artistas y de, bueno, en este caso investigadoras, que vienen de diferentes lugares del mundo, y obviamente una de las cosas que yo me puse a analizar fue como, bueno, ¿y qué mandaron de México? <ríe> porque, Ajá. pues sí. Las dos que yo encontré fueron una pieza de Berardo Reyes García que se llama Design by Disruption y una pieza de Geraldine Juárez. Hay que ver la de Geraldine. Que debe estar. Aquí está. Ah, mira, y, bueno, y arriba justo, la de Geraldine se llama Kauri, que vamos a ver ahorita. Y arriba justo hay dos piezas de Gabriel Menotti, que es un investigador brasileño uh -huh. súper, súper interesante también. No sé si sean textos o piezas, ahorita las vemos, que son... La primera se llama Souvenirs del Corcovado de Río de Janeiro, Ajá. ¿no? Y la segunda se llama Spare part Religious Iconophilia. Sí, donde le cliques vas a encontrar como un mes de investigación... Ya sé, o sea, yo no tengo personal. idea de cómo hicieron esta investigación en un año. O sea, sí, sí, y no, después no. creo que el texto que viene después de Geraldine es de un investigador español. Eh... Que se llama Sierra, ¿no? Ahorita estaba viendo. Kauri. Creo que sí lo puedes mover, ¿no? O son Sí, eso Sí, es sí. Chido. Todos estos son tal cual los modelos 3D. Eso es lo más bello del. Los puedes sí. mover. Como verías cualquier modelo 3D, ¿no? O sea, rotarlo. Con su sombra, con sus texturas. Con su fuente este de caso. luz. Cauri. Bueno, esta es una pieza, de nuevo, de Geraldine Juárez, que, además aquí, de nuevo, regresando al diseño, es así como, la descripción no, de la pieza está es increíble. breve, es así como, aquí está, ¿no? Y dice, eh, formato, dispositivo, tema, beyond, ¿no? Acción, morph, ¿no? Y dice... Y es una... Y es una... Es una... Currency... No, ¿Cómo se produce? Moneda, eh, método de intercambio. intercambio, sí. ¿no? Como... Una, digamos, una moneda ritual en uh -huh. la forma de una concha marina que te permite <risa> eh, desarrollar uh, dos formas de intercambio que es como regalo y como comodidad. ¿no? Que además o sea, eso es la forma primitiva de comercio que es eh, forma de gif, bueno, de regalo. Y la que nosotros conocemos, ¿no? Que es la de commodity. Es bien interesante porque creo que ninguna <risa> ningún forma de intercambio histórico tiene estas dos eh, concepciones, porque son dos concepciones económicas completamente pues, eh, antitéticas. Bueno, y aquí además dice, viene todo el ritual, que esta es una chulada. Sí, sí. Este ya no lo había revisado, ¿no? Bueno, empieza con una frase evidentemente de Donna Haraway, que ah. dice que él tiene, eh, bueno, eh, pequeños espacios negativos excavados, la concha que puede sostener un poco de agua y que puede ser compartida. Y me encanta esto que está aquí abajo, oh, que es justamente de un libro de Parica que se llama Geología de los Medios, que dice, ¿no? Lo digital es un régimen de energías. Y este intercambio, ¿no? Entre moneda, muy físicamente monedas, o sea, billetes, ¿no? O sea, este intercambio para, digamos, como producir o adquirir elementos comodificados y esta concha marina que puede a la vez sostener ¿no? y a la vez compartir el agua, ¿no? Que es una chulada. Y eh, bueno, aquí dice que el ritual es que descargues este modelo 3D, lo imprimas y que uses este elemento que se llama Cauri. Eh, eso está muy complicado, que dice primero... ¡Ah! No. Ah. Eh, a ver, lo primero que dice es como bájalo, imprímelo, ¿no? Después... Sí. Eh, como, oh, introduce, como introduce um, shell-like metastable state, no sé bien cómo sea eso, pero tienes que escoger alguno de los dos lados para llevar a cabo el ritual de, de intercambio, ¿no? El, la parte hollada es para hacer un deseo o una necesidad que sea performada como un ex, eh, intercambio de regalos. La parte sólida, lo que ya sería la parte no cuencada, es para, para uno de intercambio de commodities, entonces tienes que decidir cuál, qué tipo de performance o de ritual quieres llevar a cabo, y por ejemplo para la economía de regalo, te dice que utilices el lado con cuenca para, para ponerle agua, no y beber un poquito con la persona que vas a realizar el intercambio y después con el otro con el lado no cuencado con el lado que llama sólido bueno que ella llama sólido dice que ahí tienes que poner el dinero <ríe> si sí, es que quieres hacer un intercambio de algo que se llama commodity pero ya no puedo ver qué dice hasta el final dice que si no ah, tienes acceso a es una impresora 3d puedes caminar hacia pues, cualquier hacia el mar. Hacia el mar, sí. Pues, y conseguir una concha. Conseguir una concha y hacer el mismo ritual, ¿no? Que de nuevo, es esta cosa de por qué habríamos de. Ay, ¿Por qué habríamos de digitalizar Exacto. un uh -huh. elemento natural que afortunadamente aún existe en su estado original, ¿no? O sea, todo este cierre también creo que de intercambio entre. Eh, Decidir si esto lo vas a utilizar para regalar algo o como una moneda de intercambio para adquirir otra cosa, pues en realidad es un ritual antiquísimo, que es de hecho parte de lo que está hablando aquí Parica, ¿no? Y es bien bonito porque dice eso de, de que lo digital es un régimen de energías y está diciendo, eh, esta Gerardine es una de las personas más elocuentes que yo conozco y lo que dice es como, bueno, pues es nosotros lo que queremos es hacer este intercambio de, de energía, ¿no? Y incluso ya tiene como, como un poco la idea de, de anteponer esto a cosas como eh, minar bitcoins y ese tipo de cosas, ¿no? Pero es bien bonito como como dicen, bueno, pues es que al fin y al cabo el dinero es un intercambio de energías, ¿no? entonces lo mismo podría ser que yo te diera agua, chance no vale lo mismo que yo te diera un billete, pero sigue siendo un intercambio de energías. Claro, que es algo que viene de hecho aquí, que me parece súper contundente, ¿no? que dice la energía es la base de toda actividad humana y hoy el dinero también lo es. Dice que, pues sí, o sea, el dinero puede facilitar la ayuda mutua, pero también puede destruirla. El dinero puede alimentarte, pero también puede esclavizarte a través de pues, la, deuda. la deuda, ¿no? El dinero puede producir felicidad o tragedia. El dinero, como la energía, debe ser gastada. Eso se me hace así, ¿no? yo no o sea es que yo no sé cómo hacen por escribirte <risa> <risa> Se lo juro o sea tan o sea estos son dos párrafos son literalmente dos párrafos y son así como ahí te van no y o sea su ritual me parece que es muy hermoso no o sea esta cosa también como de pensar en si tienes o no una accesibilidad a poder imprimir esto te regresa no inmediatamente a decir bueno y por qué habríamos de digitalizar e imprimir esto en primer lugar ¿No? Y por supuesto, podríamos inferir: claro, si yo no vivo en la costa, no puedo caminar hacia la costa y tomar una uh -huh. eh, concha de mar, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya la posibilidad de hacerlo si estuviéramos en el espacio geográfico con las condiciones para ello, no sé, ¿no? Y me gusta también esa reflexión de que estamos hablando de un mercado humano que sería el mercado del dinero y un mercado no humano que sería el mercado de la cuenca de agua, y entonces que este, que. Cauri se llama, sí, ¿no? Uh -huh. Kauri. Kauri te permite llevar a cabo esas dos economías al mismo tiempo. Y eso es como bien drástico. Eh, ¿no? Porque ya entendí un poco lo del dinero. Kauri, tú pones arriba la concha sobre el dinero, como está en la imagen de Parica, ¿no? O sea, literalmente si quieres intercambiar dinero con tu persona con la cual estás intercambiando en lugar de poner agua, eh, ponerse la, la concha arriba, ¿no? Entonces ya después al final ahí dice como... ...pues una está muy bella, ¿no? Que es la de te voy a dar agua... ...y la otra también pues requiere que tengas... ...una posición económica privilegiada... ...en la cual puedas capturar dinero. Claro. Sí, y ese ritual y ese compartir algo... ...como también puede ser... ...yo lo estaba pensando más por la vía también... ...del mezcal o de algo así. Exacto. <risa> como hecho, algo social, ajá. como algo de compartir un momento... ...como compartir eso... Y aparte también, pues si ya te quieres ir por el otro lado, pues también la puedes vender. La concha la puedes vender o la puedes intercambiar claro. por algo material, ¿no? Y de hecho sí había economías que se basaban en conchas, no estoy seguro dónde, pero sí había economías primitivas basadas en el intercambio de, de conchas. Creo que en el Pacífico, pero no me hagan caso. lo, lo No sé, creo que es una pieza bien bonita. sí Está y, y lo otro es, bueno, creo que también es, de, no sé si es Dona Haraway o es Úrsula eh, le Guin, que tiene como una especie de, de texto que habla sobre las bolsas de agua, o sea, sobre estas bolsas primitivas de cuero para transportar agua y cómo tendríamos que, que meter más atención a ese tipo de objetos que nos permiten la vida que a muchos otros, ¿no? Dona Haraway, pero sí. ¿Sí es Dona Jaraway? Sí. Busquemos es un parámetro. Íbamos por los parece? brasileños? O quieren ir ya con... Como drag, recién. También puede ser. Podemos... Bueno, yo estoy muy intrigada porque hizo Gabriel Menotti. O sea, yo conozco a Gabriel Menotti por trabajar eh, como en un contexto de hablar de YouTube como espacio de distribución de ideas uh -huh. y Ajá. como de lo performático dentro de la pantalla. Eh, los cambios del internet viejito, YouTube viejito, es decir, YouTube 2005 a YouTube 2015, entonces, nunca había visto una pieza, digamos, no textual de él. <risa> eh, aquí, está. aquí está, dice que justo, ¿no? Son souvenirs del Corcovado, y la descripción es, Cristo el Redentor, en un bootleg de souvenirs uh -huh. creado por, eh, eh, por de stock, archivos eh, y, y, y videos y video. que encontró en internet. Por supuesto, videos, porque eso es una gran parte de su trabajo. También, bueno, estos elementos, por ejemplo, en 3D, que también están moviéndose solos, ¿no? Eh, creo que también le dan ahí como un guiño bien, bien bello, como a observar esto sin necesariamente querer pues moverlo tú, ¿no? Como que ahí hay otra, es pues como otro gesto de cómo utilizar, cómo activar, ¿no? Algunas de estas piezas. Es un postal digital, ¿no? Es una postal y además, digital. Y, y como de muy mala resolución, ¿no? Porque lo que vemos es como de lo que sacó de alguna imagen de stock de corcovado y vemos que está todo mal. O sea, sí es un objeto muy único. Justo lo que él pone como descripción en esta postal es que Souvenirs de Corcovado es una colección de eh, figurillas de plástico eh, de Cristo Redentor, del famoso, eh, bueno, de la famosísima eh, Espacio Arteco protegido, como, eh, ¿cómo le llaman? Es, Heritage, es eh, como. ¿Cómo uh, le dicen esa cosa? Bueno, cuando a lo UNESCO va pa Patrimonio de la Patrimonio Humanidad. Patrimonio es, de la Humanidad y que eh, fue seleccionado como una de las siete, nuevas siete maravillas del mundo, y oficialmente eh, pues, su, su popularidad se alzó muchísimo entre el 2000 y el 2007. ¿no? Esta serie representa la continua, la, el continuo intento de recuperar la imagen de otras imágenes, ¿no? el uh -huh. monumento que muchos eh, pues, dispositivos electrónicos, Dejan detrás, ¿no? O sea, también este rollo como de recolección de la imagen, ¿no? De ir, tomarte una selfie, subirla, compartirla, ¿no? Y como toda esa recopilación que hay detrás. Y también qué increíble que, que en todas las series, todas las películas, todo, si quieres saber que estás en Brasil. Sí. Tiene que existir un ah. courage como ese dron. Muy Esa específicamente, toma. ¿no? Así como Ajá. este, bueno, Brasil es gigantesco, ¿no? Entonces también es como, creo que en Brasil conocemos En la representación de la cultura popular quizá dos o tres lugares sí, sí. Y la mayoría son Río de Janeiro, ¿no? Es como, bueno, claro, entiendo Pero pues al mismo tiempo es como un fragmentito minúsculo de lo que es Brasil Y sí, son figurillas, ¿no? Así como Están increíbles Están increíbles Sí, muy amorfas, sí se ven muy des pero a la vez. Lo gracioso es que entiendes que son corcovados, pero son corcovados muy únicos, ¿no? Porque nunca los veríamos así. Eso creo que, que, que le da como esta, este giro, algo que todo el mundo conoce, pero a partir del proceso que utiliza eh, Menotti para sacar las, los renders, los hace todos pues no sé si deformes o primitivos o algo por el estilo. Y aquí, Solo porque es la reconstrucción, ¿no? Sí. Basada en imágenes y en videos y sí. pues terminan siendo algo no exacto. Ajá. creo que aquí su descripción de paso por paso de lo que hizo para poder generarlos me parece súper bella porque está diciendo, ¿no? O sea, un esquema, de, un diagrama de trabajo paso por paso para crear una serie de souvenirs de... Eh, monumentos muy importantes para la historia Sin ni siquiera acercarte físicamente a ellos ¿sí? Sí. Entonces pues empieza así como Ven, ve, o sea, conéctate a internet Y busca algunos clips que muestren eh, Tantos lados del monumento como sea posible Buscando que tengas una vista 360 de él eh, Elige uno de esos clips Y úsalo a través de un software como MPG Stream Clip para extraer una buena secuencia y después, o sea, vaya, o sea, él está, no solamente está compartiendo necesariamente en los objetos 3D que él está desarrollando, sino cómo puedes hacer tú, tu propia serie de estos monumentos sí. extraídos del internet a los que no tienes que acercarte físicamente, ¿no? Me parece, no sé. Y estamos hablando de tiene... es viejísimo, pues, como a comparación de los avances tecnológicos que hay ahora, yo creo que ahora claro. sí podría sacar una réplica casi sí, idéntica. Sí, sí. Basado en este mismo proceso. Sí, sí, sí. Ahora, este es bien interesante porque es una cosa tan grande el Corcovado que sacar un escáner 3D sin mucha infraestructura es ser complicadísimo, ¿no? Entonces hacerlo así a partir de stock se me hace sumamente interesante, porque es una Exacto, manera de apropiarte de algo que realmente no te podrías apropiar. <risa> es, que es literalmente una cosa muy grande. Es una cosa sí, muy no grande. Sé. O sea, supongo que si quieres un modelo tendrías que comprar una piececita de turista y de ahí sacar Escaneando. el modelo, ¿no? Claro. Porque claro. <risa> escanear una cosa de ciento y veintitantos metros, no sé cuánto mide, pero sé que es inmenso. Sí, no, no tendría, no, no hay forma, simplemente no hay forma. Pues vayamos a visitar. Amoreshin. No Amores Amoreshin. Si quieren. Ver, ya es hora, porque si no nos vamos a. Ay, no <risa> por siempre. Ah, es justamente el proyecto más famoso, famoso, famoso. denso, sí. eh, que es una colaboración con Paul Zulelis. Seguramente ya lo hemos nombrado por ahí en alguna otra navegación porque es una cosa muy brutal. Eh, pues es el famosísimo Material Speculation Isis, ¿no? o especulación material Isis. Que, a ver, que tiene que ver con, con este periodo en, el, en la década pasada, donde eh, una cosa que se llama ISIS, que es el, el Estado Islámico, empezó a apropiarse de las zonas desérticas que están entre Mesopotamia, o bueno, entre el río Indo y el río Tíger El río Tíger y el río no es el de Indo, es el... Bueno, los ríos de Mesopotamia, que es ahorita Irak, y Siria y ciertas partes de, eh, no sé, sería Jordania, Jordania. Y entre esos lugares está Nínive, que es una ciudad de por lo menos unos 4.000 años de antigüedad, donde había restos asirios, restos romanos y restos de diferentes culturas que han pasado por Nínive. Y para el ISIS o la República Islámica, creo que se llama República Islámica, no me acuerdo bien. Eh, son sacrilegios porque, el, no sé, la religión coránica extremista dice que no puede haber representaciones divinas. Entonces ellos se dedicaron a destruir, pues, bueno, la destrucción de estos monumentos lleva desde Afganistán, eh, con los talibanes en, en los noventas, hasta estos casos. Entonces, eh, Moreshin Aliyari, que es una chica iraní, pues buscó cómo recobrar muchos de estos artefactos, por lo menos de una forma digital. Bueno, o sea, un poco creo que la conversación con ella siempre ha sido como a través, en este caso sí, de digitalizar un objeto que existe o existió en este caso fuera de la pantalla, puedes preservar una memoria colectiva de un rasgo cultural identitario muy poderoso que radica en estos objetos, o radicaba en estos objetos. Y recordemos que un poco, o sea, parte como de una así como proceso violento de colonización tiene que ver con erradicar uh -huh. las figuras eh, identitarias o tradicionales o culturales de una comunidad precisamente para poder erradicar su historia, su memoria, su presencia y demás, ¿no? O sea, evidentemente en una colonización, por ejemplo, con la que sucedió en América, ¿no? Eh, pues uno de los rasgos como más claros, violentos y directos fue el destruir eh, pues diferentes templos y espacios eh, pues de diferentes culturas que ya habitaban en estos lugares, y con esos mismos materiales construir otro tipo de eh, templos o elementos. A ver, que, eh, que, que, que además es un proceso ales, que no... se ha dado en todas partes, ¿no? Claro, o sea, casi claro. todo el centro de, de histórico de la Ciudad de México está hecho a partir de las piedras de otro centro histórico de la Ciudad de México. Bien. Y, por ejemplo, Roma también tiene este trayecto de que pues, muchos de los edificios romanos contemporáneos, pues fueron extraídos las piedras de otros edificios romanos antiguos. Eh, pero un poco aquí el caso es este de destruir estatuas en museos, destruir los sitios arqueológicos eh, protegidos, y pues esta violencia no tanto de necesito hacer una casa, sino esta violencia de odiamos todo lo que no somos nosotros, ¿no? Y de erradicar también completamente a una comunidad que se representa, se refleja dentro de estos objetos que se están destruyendo. ¿no? Que precisamente ella lo que dice es que pues, es eh, un modelo 3D, es un proyecto de modelado 3D y de impresión 3D enfocado en la reconstrucción de 12 artefactos del periodo romano de Atra eh, y de artefactos asirios ¿no? Eh, de Nínive que fueron destruidos por el ISIS en el 2015. Entonces, obviamente no es como que ella pudo... Ir Y escanear y después de eso obtener, o sea, más bien hay toda una investigación eh, detrás, ¿no? O sea, desde juntarse con especialistas que investigan estos artefactos hasta revisitar imágenes en libros, ¿no? En diferentes espacios en internet, grabaciones, un poco lo que veíamos con el corcovado, pero aquí sí con una intención finísima de recrear estos objetos de la manera más... Es, no sé, como literal posible, ¿no? Y justo aquí creo que cuando enuncia, ¿no? O sea, esa primera pregunta con la que abre su texto, si puede el internet eh, eh, resucitar a los muertos, ¿no? O sea, el objeto de arte perdido, aunque sea especulativo, o que efectivamente esté perdido, destruido como una estatua... Eh, desecha por el ISIS, ahora circula como JPGs, como PDFs, como videos de YouTube, eh, de alguna manera desprendida de su materia física y que a través de estos mismos elementos digitales expande su vida, ¿no? Entonces, ahí creo que esa, o sea, que hablábamos al inicio, ¿no? Como por qué materializar algo que existe o existió fuera de la pantalla, aquí esa conversación es clarísima, o sea, no hay un espacio de duda de decir por qué aquí sí se vuelve relevante digitalizar un objeto que ya no existe. Porque es una especie de resistencia simbólica desde la generación o la recreación de estos elementos que ya no existen fuera de la pantalla, porque evidentemente fueron erradicados con total, absoluta y absurda violencia, eh, y al digitalizarles y reimprimirles, pues resisten continuamente a esta búsqueda de erradicación, ¿no? Me gusta Muy esta cool. idea de que de que eh, ahí dicen en el segundo, tercer párrafo de la parte derecha que Aliyarte es un artista y activista que Harness, no sé qué es Harness, pero bueno, lo de la... ¿no? Uh -huh. Ajá, eh, ¿qué? La, eh, la condición ilusiva de la copia persistente. A la violencia del terrorismo cultural, al resu uh, resucitar objetos perdidos con, eh, bueno, este es un proceso de CAD que se llama estereolitografía, CAD eh, significa Computer Assisted Design, eh, entonces es eh, diseño asistido por computadoras para poder producir sus eh, pues, elementos en este caso, para impresión 3D. Sí, de hecho, yo tuve toda una expo basada en el modelo de King Utal, que cuando yo lo leí por primera vez y la escuché hablar sobre este proyecto, me parecía muy interesante que gran parte era como para, como, recuperar y mantener la, la memoria viva, de alguna manera, de estas cosas históricas, de estos, este de la representación de muchas cosas que significan para ella específicamente. Y en ese esfuerzo de mantenerlo vivo y mantenerlo en la memoria, yo siento que lo que dejó salir de sus manos también era como que todo puede ir cambiando y todo... como el remix de las cosas que hacemos en internet y como que puede pasar hasta un punto de, de, de falta de respeto de, la, de las figuras, o sea, como que por eso ella también no dio todos los modelos gratis, como que ella luego se dio cuenta que no era la mejor opción tampoco mm -hmm. estarlos dando gratis, y se los iba a ceder al museo, o estaba bien, estaba en, yo me acuerdo que estaba en eso, ahora no sé dónde estarán los modelos, pero lo que yo hice fue también como decir como este modelo llega a mí, pesa como 300 megas. Aquí todavía no está toda, en ese momento no estaba todo el auge de la impresión 3D y yo dije, ¿cómo, cómo es reimprimir todo esto uno a uno sin tener las posibilidades de hacerlo en una sola parte? ¿Cómo, cómo empezar a deconstruirlo por partes para que se escala uno a uno? ¿Y qué significado tiene que yo lo haga en México? ¿Qué gano, qué pierdo haciéndolo? ¿no? ¿Y cómo... Muchos de los comentarios, ah, este es su sombrerito, ¿no? O este es como, claro. como todo mal, pues, y eso es como, el ejercicio fue ese, como de, de, de también sacarlo de contexto y ver qué pasaba, qué, qué, qué es lo que se ganaba y qué es lo que se perdía también, imprimiéndolo aquí, bajo qué términos, bajo qué tecnología, qué resolución, qué es lo que pasa después de todo esto, ¿no? Uh -huh. Que, pues, digo, todo el trabajo de ella a mí me parece increíble. Nada más fue como un, un, un puntito ahí que yo, yo traté de hacer, que me encantó. Pero sí, como que es dónde vive todo esto, quién lo ocupa, para qué lo ocupa, cómo se imprime, reimprime, bajo qué condiciones, si sale, si no sale, como... Toda esta cosa también creo que es gran parte de lo que sostiene todo el Additivist Cookbook, ¿no? Sí. Y también nos lleva como a estas utopías de, de lo digital para la preservación cultural. No uh -huh. sé, el año pasado estuvo este incendio en el museo en Brasil, ¿no? Y está esta, esta, dis, esta discusión de cómo se pueden preservar las cosas. Si uno pensaría, por ejemplo, en una estatua, pues se puede preservar así, pero un tejido no se puede preservar así. ¿No? Entonces también tendría, o, o sea, creo que tiene mucha lógica este tipo de preservación sobre objetos digitales porque al fin y al cabo el objeto 3D tiene mucha semejanza con la escultura física, pero pues también tendría sus limitaciones para cuestiones de conservación del patrimonio humano, ¿no? De nuevo, o sea, creo que esa conversación sobre el archivo y cuál es la mejor forma de cuidar o proteger algo que existe fuera de la pantalla, pues es como una cosa bien persistente, ¿no? Yo voy a dejar de compartir por acá para, con esto, empezar a dar cierre. Eh, que justo pensaba, ¿no? Que de repente, o sea, sí hay razones o sí hay motivos por los cuales digitalizar un objeto para cuidarlo... Siempre y cuando el objeto en sí mismo sea más vulnerable que su copia digital. Porque, de nuevo, ¿no? O sea, pues lo digital también se pierde, se diluye, se corrompe. Eh, estar como protegiendo un archivo digital frente a la perpetua optimización o la perpetua actualización de software o, ¿no? Es Los un drama, o sea, es, es, con, es costoso, es muy complejo, ¿no? Pero cuando sí tienes una razón clara para hacer esto, que podría ser precisamente, pues, porque estas esculturas están en mal estado y ya no se pueden seguir preservando, porque estás trabajando con eh, rollos cinematográficos de 35 milímetros o de 8 milímetros que en cualquier momento se incendian y adiós, ¿no? Entendería una digitalización, pero esa no es necesariamente la respuesta para todo oh. O para, para darle acceso a la gente de su propio patrimonio cultural. No, pero lo otro que dices es bien correcto. Por ejemplo, si quisiéramos preservar estatuas como objetos 3D para el futuro, tendríamos que literalmente imprimir los vectores en, una tila, en un papel algodón o en algo que fuera preservable realmente para que en unos 200 o 300 años alguien pueda volver a... ...agarrar estos vectores y, y unirlos todos y volver a replantear el modelo en su forma con la cual ellos lo procesen, ¿no? Porque un día. Literalmente dura, dura su mucho. receta. ¿Sí? No sé. Pero que esto es algo que también a mí me encanta explorar, que es como... ...estos métodos de preservación y cómo también creímos en esta utopía de lo digital pero terminan siendo, las mejores maneras de preservar ahorita terminan siendo en film de 35 milímetros, y como en un lugar obviamente en el Ártico, ahí encerrado como bajo bóveda, pero terminan siendo, no lo digital y la preservación de las cosas como tú dijiste, si lo quisiéramos tener por cientos de años tendría que irse impreso, no sé, en porcelana, o en algo que no, que no, que nunca vaya a degradarse, porque lo digital obviamente tienes que estarlo migrando de a cada rato y va perdiendo cosas ahí en el, tra en el transcurso. Pero es porque... eso, eso está súper interesante, ¿no? como al final lo físico sí tiene mucho que ver con lo digital y sí tiene, que, sí tiene que hacer un buen equipo entre cómo preservar las cosas o cómo mostrarlas simplemente por el hecho artístico de hacerlo. El, pre, el presentar una, una porcelana no, no le quita lo digital tampoco, o sea, no, no. no le quita toda la conciencia digital de lo que estés mostrando. También tiene mucha relevancia y mucho que ver con todos los procesos de los que vimos ahorita en el PDF, ¿no? Creo Yo creo que, que, que, que justamente con esa... Sí, ¿no? sí, sí. No sí. sé, o sea, a veces cuando enunciamos qué es... El arte digital, por ejemplo, ¿no? O sea, yo sé que tiene que ver exclusivamente con un grupo de herramientas, o sea, uh -huh. por supuesto, no tiene que ver con un discurso, no tiene que ver con una estética, no tiene que ver ni siquiera con una temporalidad, pero a mí me gusta mucho cómo lo acota Cristiano Paul que dice que, pues, una pieza eh, digital o una pieza de arte digital es aquella que para ser producida o para ser presentada requiere de tecnologías digitales. Esto quiere decir que si estamos elaborando algo exclusivamente dentro de la pantalla a través de una serie de software o una serie de manipulaciones que estemos logrando a través de un código binario, pero si después lo imprimimos o si después la rematerializamos a través de otros procesos, no deja de ser digital por eso. Su proceso de creación fue digital, aunque su objeto final sea un print. Uh -huh. Es digital. Fin de la historia de la discusión, dejo mi micrófono y ya. <risa> <risa> o sea, y de nuevo ahí reconecta ¿no? con, o sea, qué tan distante es de otro tipo de producción, pues es que es mucho menos distante de lo que muchas veces se cree, ¿no? O sea, no, no es un universo aparte, ¿no? Eh, simplemente es una serie de herramientas que se integraron más recientemente en una producción creativa, sí pero que incluso en su forma final ni siquiera tiene que corresponder a esos, ¿no? Como herramientas uh -huh. y habitar una pantalla o habitar una interfaz eh, digital, ¿no? O sea, creo que la impresión 3D es el gran ejemplo o el ejemplo más sencillo, o sea, es un objeto que se pudo producir a través de un proceso digital, pero al final igual tenemos una cosa con una textura, con un color, con un peso, eh, que puede o no ser tan única como queramos, que puede hacerse... En madera, o en yeso, o en filamento plástico, ¿no? Pero el proceso digital es central para su existencia, a pesar de que su objeto último, o su forma última, sea una cosa, ¿no? Sí. <risa> pues no sé, más bien ustedes quieren cerrar con algo. No, todo bien, todo bien, lo dijiste perfecto, ya no quiero arruinarlo. Arruinar el drop de mic, así. Eh, pues nada, creo que, eh, bueno, quienes nos están viendo el día de hoy, seguramente por ahí ya en el chat les dejamos el link para que descarguen este libro increíble, hermoso, que amamos mucho, y pues más bien eso, ¿no? O sea, son más de 300 hojas digitales, <risa> con proyectos increíbles, obviamente no podemos verlos absolutamente todos, pero de nuevo hay de, de muchas cosas, ¿no? O sea, no hay una temática específica, no hay un formato específico, pero creo que pues todo lo que se encuentra ahí me parece también un ejercicio súper generoso, el colocarlo, una investigación tan amplia, en algo tan accesible, ¿no? Entonces, pues bueno, más bien ya nos dirán qué objetos o qué piezas navegaron y les gustaron. Y pues nada, muchas gracias Wimpy por navegar el día de hoy con nosotros y pues a todos los que nos están viendo también, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente edición. Bye, bye.